Un hombre resultó con una herida en el costado cuando individuos aún no identificados lo atracaron en el sector Los Rieles de esta ciudad. El lesionado, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital San Vicente de Paul, narra lo sucedido. Te me atracan, me quitan como 5 mil pesos. ¿Cuándo sucedió eso? Se fue pues, el sábado. ¿No lograste ver los, los delincuentes? No. ¿Por dónde ocurrió eso? Yo fue los reales. ¿Qué te dicen los médicos? Una, un pulmón con un chin de sangre ya. Joaquín Cordero, NTN, su noticiero regional.